Hoy hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba el plan de permuta de viviendas de la empresa municipal de viviendas de Córdoba, Vicorsa. Un plan de permuta que tiene por objeto el permitir que familias cuya vivienda no cumple con sus necesidades habitacionales puedan optar a otras soluciones a través de la permuta, ya sea de la titularidad o del uso. Eh, familias que se encuentran inmersas en, en una situación de pérdida de la convivencia o de situaciones de violencia en el entorno situaciones de violencia machista o también en situaciones económicas que impiden que puedan seguir pagando la hipoteca de su vivienda y por supuesto eh, problemas de accesibilidad dar respuesta a esos problemas de accesibilidad que han convertido a las viviendas en auténticas cárceles por la falta de ascensores o por la falta de condiciones de eh, la propia movilidad del individuo por eso eh, desde vincosa queremos facilitar por un lado la mera labor de intermediación entre particulares para que eh, puedan intercambiar sus viviendas o bien eh, una intervención mucho más intensa por parte de la empresa municipal haciendo posible eh, el intercambio con las propias viviendas de Vincorsa o bien eh, la cesión de uso a Vincorsa para que eh, puedan acceder a un régimen de alquiler o a una cesión de uso. Eh, este programa irá ahora a la participación de las entidades vecinales, de aquellas entidades que habitualmente colaboran con Vincorsa con Vincorsa por tener en su objeto eh, la defensa del derecho a la vivienda y, como no, del Consejo del Movimiento Ciudadano, con el fin de que podamos hacer entre todos y todas eh, aportaciones para mejorar en lo posible este programa que, sin duda, vendrá a satisfacer una nueva necesidad, una nueva demanda ciudadana.